El extraordinario caso de Billy Mayer, parte 5. Estamos en la quinta parte de la historia de Billy Mayer. Hasta ahora, cada evidencia que mostró sobre su contacto con extraterrestres resultó ser real. ¿Qué otras extraordinarias evidencias presentó? Ahora las conoceremos. Mi nombre es Oxlac Castro. Comenzamos. Estás entrando a... LARKEMO LARKEMO LARKEMO El universo oculto de Oxlack, Investigador LARKEMO Ahora los investigadores se han centrado en conocer las posibilidades de un viaje desde las Pleiades y de ser así, cuáles serían las dificultades a sortear están tratando de conocer a los extraterrestres de Billy a partir de sus fortalezas y registros en las antiguas culturas In order to complete their background research, the elders visit Scotland to talk with John McVay, a member of the Royal Society of Astronomers and a published authority on the structure of the universe and the possibility of interstellar travel. Is it possible to travel from the Pleiades to this planet? I think the only way I any y los seres inteligentes y seres inteligentes que podrían llegar a alcanzar la esperanza del sol de los Apliades sería de algunos incondicionales, probablemente de la hiperespacia uno puede usar este término un poco más libre porque tiene significado científico Hipócrates escribió que el verano viene con su salida y el invierno con su puesta. Los templos griegos se alinean con estos eventos la gran pirámide de Egipto también está alineada a las Pleiades Naciones surafricanas las conocen como las Siete Diosas En China las conocen como las Siete Vírgenes y son los siete espíritus benéficos de los Vedas hindús Curiosamente en todas estas culturas separadas se refieren a ellas como mujeres Los pleyadianos le dijeron a Bill Mayer que usaron mujeres en sus primeros contactos pues parecían menos intimidantes al hombre primitivo. Los mayas celebran el momento en que las Pléyades alcanzan el cenit como el más importante evento en el calendario. Pueblos pre creen que sus dioses bajaron de las Pléyades y en las misteriosas planicies de Nazca, Perú, el pájaro de fuego marca la plazoleta de las Pléyades. En otras culturas el cúmulo estelar es señalado como el hogar de Dios, el centro del cielo. La ley de las tribus indígenas americanas se refieren a las pléyades como las puertas del cielo. El historiador John Enula, un indio cayote, se refiere a una historia que ha sobrevivido hasta hoy. Se relaciona con la Torre del Diablo en Wyoming. camp running along this ledge over here a giant bear came out of the woods and chased these children the seven children seven seven sisters we call them and they came to this one ledge here and the children got on top of it this ledge began to grow it grew out of the ground as the mountain grew the bear's claws billy complementa la información sobre los plejadianos con el conocimiento que los extraterrestres le han dado sobre ellos la historia es bastante reveladora The Pleiadians today, they wasn't created and born on the Pleiadian planets. They came out of the planets of the system Lyra and Vega. But too, they was not created there because their four came from Aquellos viajeros estelares que fueron los ancestros de nuestras razas vinieron de sistemas estelares de muchas maneras muy diferentes al suyo. Cuando estos ancestros llegaron a su planeta, ya había humanos desarrollándose aquí. Como en el universo existen muchos tipos de color de piel, las razas que se desarrollaron aquí pudieron adaptarse a diferentes condiciones de varios lugares. We can see also, we not all the, bad in the universe. How many sects go to and to say that the most bad thing what's happened over all the universe shall be the human being on earth. It isn't true. There is trouble here and there is trouble somewhere else into the space on other planets too. There remain only a few questions to clear up. But one of them has perhaps the most bearing on the Maya case. ¿Los pleyadianos pudieran bajar desde ese punto del espacio hasta nuestro planeta? De acuerdo a los cálculos realizados por los científicos entrevistados, apoyándose de la hipótesis de viajar en una curva sobre el hiperespacio tardarían alrededor de 8 horas. Un dato que asombra a los investigadores, ya que Billy Mayer ya había respondido esa pregunta. Y él, extraordinariamente, había dicho el tiempo de siete horas. The Pleiadians make the trip in something over seven hours. Maya also says that the Pleiadian beam ship's use of the magnetic field of the Earth is something our scientists are close to being able to accomplish as well. Using this information, the computer is able to project from one series of Maya photographs the flight path of the beam ships in the Earth's magnetic field. Para este momento, la casa de Billy Mayer había sido invadida por voluntarios que trataban de ayudarle en sus actividades diarias, para que él tuviera tiempo de seguir hablando sobre los extraterrestres de las Pleiades. La vida de Billy se había transformado en una atracción que le había arrebatado la privacidad. Sin embargo, se le notaba con entusiasmo. Aún tenía mucho por mostrar. Por encima de todo, existe una única fuerza la llamamos la creación ella regula todas las leyes la vida y la muerte y todo en el universo porque ella es todo en el universo la espiritualidad verdadera proviene del entendimiento de las leyes de la naturaleza la ley natural de la causa y efecto cuando se vive sagradamente el espíritu verdadero adquiere sabiduría un ser desarrollado espiritualmente reconoce la creación en todas las cosas desde las más grandes hasta las más pequeñas siguiendo este camino Todas las dudas se desvanecen como la lluvia frente al sol. La historia de Billy Meyer se conoció en todo el mundo. Los diarios de diversos países lo ponían en portada. El mensaje de los extraterrestres de las Pléyades estaba llegando a cada rincón de la voz del granjero. De pronto, la granja de Billy se volvía a la meca del inquietante tema de la ufología. Todos querían respuestas. En el aire se sentía el acercamiento con los seres de las estrellas. Ustedes tienen varias organizaciones que investigan nuestras naves, pero ellos no creen en nuestra autenticidad. No obstante, las autoridades saben mucho de nuestra existencia, pero nos continúan negando. Ellos solo quieren dominar el cosmos, pero aún no han podido crear una tierra llena de paz entre ustedes. Los hijos de Billy Meyer, mientras tanto, cuentan que en la escuela son señalados, hay burlas y los creen parte de una gran mentira. Ellos solo pueden aceptar lo que ha decidido su padre, debe cumplir la promesa que le hizo a Semyase. El mundo debe saber la verdad. Could you ask Atlantis for me if he's had any discussions with his friends in school mm -hmm. about <laughs> what has happened with the experiences? Mm. Mama, yeah, And sometimes. Und dann what haben sie gesagt? They said always it's it's not true what he said. Uh -huh. And Matušin, has he talked to any of his friends? Und du, hast du mit ihnen Mitschüler geredet? Oh ja. Und was <laughs> haben sie de pronto ocurre un hecho importante en la granja. se him, The household is awakened by a brilliant light that bathes the whole area in an eerie glow. Maya, disturbed because he has had no telepathic indications, grabs his gun and his camera. The light changes shape and intensity. It moves out over the valley, illuminating the valley floor, rising and falling until dawn, then disappears. At his next contact, Maya asks Samyasi about the phenomenon. She has no explanation. The Pleiadians do not know what the strange lights could have been. Maya is shaken. You know, everything is going on more and more difficult. I get trouble. I get trouble here in Schmidruti. I get trouble with the government, with the people around us. I can I understand you know. this, Billy. It's not unique. Anybody that has an experience runs into problems. But the experience is unique. You, you've got to keep yeah, on here. That's true. But, you know, there come some people here from the morning to the evening. Too many of them, all of them want talk with me. I get trouble with them because I say no. There is some other people who likes to kill me. Al parecer, Billy ya no puede mantener tanta tensión. Se siente asediado. El mensaje de los extraterrestres finalmente no le ha traído algo positivo a su vida. Porque por más que presenta evidencias, la gente se acerca a él, pero dudando más que escuchando. En el mundo lo señalan como farsante. El pueblo donde vive lo rechaza, ya no tiene privacidad. Sus hijos están inseguros y por si fuera poco, aparentemente ahora está recibiendo visitas de otros seres, de los cuales no sabe sus intenciones. ¿Qué sucedió después de esto? Lo descubriremos en la parte 6 de la extraordinaria historia de Edward Billmeyer. No se lo pueden perder. Te estaré esperando aquí en Larkemo, el mundo oculto